En los últimos años el número de usuarios del de juego online o apuestas online en España ha crecido enormemente. La mayoría de personas que se decantan por esta opción tienen entre 18 y 35 años y el 36% de estas reconoce haber empezado antes de cumplir la mayoría de edad. Por eso nos interesa este tema, para ayudar a nuestros hijos y acompañarles si es que esto es un tema que les interesa. Pero bueno, lo primero y más importante es tranquilizaros porque que vuestros hijos pasen mucho tiempo delante del ordenador o incluso hagan apuestas online no quiere decir que tengan un problema, para ello deben presentar una serie de síntomas, por ejemplo que el juego se haya convertido en su obsesión. Solo les interesa el juego, solo hablan de ello, les provoca cambios de humor, con lo cual si no juegan pues están tristes, enfadados, que presenten incluso síntomas físicos, como se queda de ojos, dolor de espalda o de cabeza, una disminución del rendimiento escolar, pérdida de relaciones sociales, vale todo lo que conlleva no dedicarle tiempo suficiente a otro tipo de cosas y estar muy muy centrados en el juego online. Aún así, si es que presentan alguno de estos síntomas, desde luego hay que pasar a la acción, pero si no fuera así, también conviene prestarle atención porque como hemos visto es un tema muy popular y que desde luego les interesa. ¿Y por qué es así? ¿Por qué el juego online engancha e interesa especialmente a jóvenes y niños? Bueno, se trata de una estimulación increíble para nuestro cerebro porque pueden establecer retos puntuales con personas, competiciones, con lo cual el desafío es mayor y la satisfacción por la victoria también. Así que su cerebro es muy muy estimulado por una actividad como esta. Pero como siempre en Captain nos gusta afrontar estos pequeños problemas o baches que podemos encontrar en el desarrollo digital de nuestros hijos desde un punto de vista positivo. Y para ellos vamos a dar una serie de consejos o herramientas para evitar esta adicción al juego online. Primero, como siempre, hablar mucho con nuestros hijos. Muchas veces el juego online se utiliza como catalizador para otros problemas, entre ellos pues no saber gestionar muy bien nuestras emociones. ¿no? Así que conviene y viene muy bien hablar con nuestros hijos y decirles pues, cuando nos sentimos tristes, enfadados o frustrados, no se trata de un fracaso, sino que forma parte de la vida. Entonces, para gestionar este tipo de emociones, debemos contar con herramientas, pero no nacemos sabiéndolo. Entonces, debemos ayudarles a desarrollar esas herramientas, a conocerse, a identificar esas emociones y a asumirlas como parte de la vida, con naturalidad. Tenemos en nuestra mano una herramienta muy sencilla pero muy eficaz también para ayudarles en este tipo de problemas y se trata del ejemplo. Si nuestros hijos perciben a través de nuestro comportamiento que las pantallas para nosotros son un elemento más en nuestra vida y no que nuestra vida está centrada en ellas, les vamos a ayudar a ponerlas en su sitio. También, como no, pues brindar otras opciones y alternativas, ¿no? generar un ambiente familiar en el que haya cabida para otro tipo de o. Que sus intereses sean tomados en cuenta, que puedan participar en planear actividades en familia, etcétera, eso siempre ayuda. Pero también juega siempre que puedas con tus hijos online. Que ellos te cuenten, te expliquen, te ayuden a formar parte de ese entorno digital suyo para que también tú les puedas ayudar y enseñar a desarrollarse dentro de este. Porque el juego online, por qué no, también puede formar parte de un ocio saludable siempre en su justa medida. Y bueno, para encontrar más herramientas, para gestionar este tipo de casos con tus hijos, encontrar más información, dentro de Gaptain.com contáis y tenéis siempre disponible el Plan de Educación Familiar Digital en el que encontraréis muchísimos recursos. Yo como siempre os doy las gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.